Te fuiste a buscar trabajo Pues sí. ¿encontraste? Pues no... ¿Por qué? Pues no mami, es que solamente hay para empleados Y yo quiero ser jefe